¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien como ves en el título te traigo la nueva versión de WhatsApp Plus para que la obtengas así Aquí abajito en la descripción del video para que sigas el paso a paso que voy a hacer en este tutorial Adicionalmente no te olvides guardar tu respectiva copia de seguridad para que no se pierda ninguno de tus chats o conversaciones Mis amigos antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives esa campana de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video Comencemos con este tutorial Ok mis amigos, una vez descargado vamos a la sesión de archivos y buscamos la carpeta de descargas o loa y procedemos a instalar la última versión de WhatsApp Plus. Yo le voy a cancelar porque la tengo previamente instalada. Ustedes en esa sesión con su número telefónico. Y te restauran su copia de seguridad. Yo tengo aquí un tema aplicado, los nuevos temas que trajo esta nueva actualización. ¿Cómo hacemos para aplicarlo, simplemente vamos aquí abajito y vamos a la tienda de temas. Y aquí encontramos una gran variedad de nuevos temas. Lo podemos aplicar con un solo toque. Una vez que elijamos el que nos gusta. Simplemente vamos a darle un toque a ese, eh, a ese tema. Por ejemplo, esta. Y vamos a enviárselo a dos amigos o grupos para desbloquearlo vamos a enviar rápidamente aquí por ejemplo a estas dos personas enviamos y automáticamente se ha empezado a descargar este increíble tema en movimiento Vamos a poder disfrutarlo en la pantalla principal Y en la pantalla de conversaciones Vamos a establecer por defecto Automáticamente se va a aplicar Si das cuenta ya tenemos este tema aplicado El cual está súper súper cool Vamos a poder también tenerlo en la pantalla de conversaciones Otra nueva novedad que trajo esta nueva versión Es que trae una sesión de aplicaciones instantáneas Como por ejemplo descargar ya sea música directamente de YouTube en mp3, ok, también contamos con juegos los cuales vamos a poder jugar directamente Desde la aplicación Por ejemplo, vamos a poder jugar este Simplemente vamos a esperar que cargue un poco Y automáticamente se abrir el juego El cual vamos a poder abrir directamente Desde Whatsapp y vamos a poder jugarlo Directamente desde Whatsapp Se da cuenta que está cargando el juego Y vamos a poder jugarlo sin ningún tipo De problemas Ok mis amigos Vamos a jugar rápidamente aquí, este vamos a jugar, si te das cuenta, aquí vamos a poder jugar este increíble juego Así que mis amigos, si te gustó este juego, está increíble, cierto, víndame un buen like Y solamente suscríbete a este canal, el cual te mera por traerte el mejor contenido en aplicaciones Los nuevos trucos, las nuevas actualizaciones Vamos a salirnos de aquí, vamos a irnos nuevamente a lo que es Whatsapp Vamos atrás y aquí mis amigos contamos con las configuraciones como privacidad y seguridad, ya conocen cómo congelar última vez, antivista una vez, ocultar vista de estados, antieliminación de, de estados, antieliminación de mensajes, mostrar los tickets azules después de responder, ocultar nombre de contacto, la seguridad de WhatsApp con un pin, con un patrón o con tu huella dactilar. Ok, también contamos con las configuraciones generales como enviar fotos a en la mejor calidad, incrementar lo que es el límite de megabytes, ya sea enviar fotos con 80 megabytes y audios, videos, enviar estados en 5 minutos también decirle el límite de compartir, o sea, pueden compartir más de 30 recursos enviar lo que es estados en la mejor calidad también contamos con activar chat, tener una sesión de burbuja como como messenger estilo messenger también contamos aquí mis amigos con los iconos los que vamos a poder aplicar todas estas habilidades para que se muestre en el menú de aplicaciones también contamos con una sesión aquí de tienda de, de, de temas para el color del teléfono. Se va a aplicar una vez que te llamen, vamos a poder tener estos increíbles temas. Por ejemplo, te gustó este y vamos a compartirlo a dos amigos o grupos. Y automáticamente vamos a poder tener un tema increíblemente bello al momento de que te llamen. Ok, mis amigos, establecemos por defecto y una vez que te hagan una llamada vamos a tener este increíble Tema para llamadas También contamos con una sesión de fuente Ya sea para cambiar el tipo de fuente de letra eh, de WhatsApp Vamos a poder tener esta variedad que te encuentran aquí Simplemente tocamos y vamos a poder aplicarlo de inmediato Ok mis amigos, también contamos con una sesión de aquí de pantalla de inicio para o sea, puede cambiar lo que es separar chat de grupos También contamos con el brinde de contacto en línea también contamos acá lo que es pantalla de conversaciones para aumentar el límite de compartir para poder enviar reenviar mensajes de, de hasta 300 chats y mucho mucho más esta versión está increíblemente bacana la versión 19.60 la cual está increíblemente bella Así que mis amigos, si te gustó este contenido, bríndame un buen like, adicionalmente suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Como sabrás, todos los créditos son para los desarrolladores de esta aplicación. Ok mis amigos, sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video tutorial.